La reunión, me gusta el puntual. Esperaré. Son las 5, sí, está bien, entonces me dice. Voy a ubicarme donde está la... El esto. Estuve hace un momento viendo... No, acá no estuve... Ya podemos empezar, ¿eh? ya, estoy, ya estoy listo, son las cinco en punto. Doctor, ya podemos empezar. Buenas tardes nuevamente con todos. Eh, ¿Ya se está transmitiendo? Sí. sí. Okay. Eh, muy buenas noches con todos los asistentes a este importante evento realizado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Les doy la cordial bienvenida a este noveno seminario de estudiantes en criminología titulado Análisis Criminológico y Populismo Punitivo. La criminología, como disciplina de carácter multidisciplinar, no solo se dedica al estudio del delito, ya que la comisión de estos suele ser producto de una secuencia de fenómenos sociales que dan origen al ilícito, dando lugar al estudio no solo del delito, sino también el antes y el después de su comisión, así como también quien lo hizo. Contra quién lo hizo o por qué lo hizo Son algunas de las interrogantes que la criminología busca responder Por estas características es que la criminología Realiza un estudio holístico que permite tener una visión integral del fenómeno delictivo Con la ayuda de distintas ciencias como son la sociología, antropología, estadística, medicina legal, psicología, psiquiatría forense criminalística, ciencia penitenciaria, entre otros. Esto permite abordar el fenómeno delictivo no solo de manera descriptiva, sino analítica. Es por eso que los estudiantes del sexto semestre Grupo Único, valiéndose de las herramientas descritas y otras que la criminología en sus diferentes ramas nos brinda, abordaron diferentes fenómenos delictivos y sociales. Temas... Temas abordados como producto de una investigación formativa con el fin de aportar conocimientos, compartiendo los resultados de las investigaciones criminológicas en este evento. Pues, para una investigación formativa, para que sea íntegra, va de, va de la mano con la difusión. Según el cronograma establecido, tenemos las palabras de apertura del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Manuel Quintanilla Chacón. Asimismo, está la participación de los estudiantes del sexto semestre A, teniendo la ponencia de cuatro estudiantes. Como primer tema, está la necesidad de una política criminal para la prevención del delito de robo en la provincia de Puno, a cargo del estudiante José Luisa Chatamamani. Mamani. Como segunda ponencia, está el tema del laufer como factor de la prisión preventiva en el caso de Jennifer Paredes, a cargo de la estudiante Nayeli Fanny Gómez Cornejo. Como tercera ponencia está el tema de influencia del juicio mediático en la prisión preventiva de funcionarios públicos, caso Agustín Luque Chayna, a cargo del estudiante Coque Vladimir Sakakenayata. Y como cuarta y última ponencia está el tema de criminología mediática y populismo punitivo en la función legisladora del Perú, a cargo del compañero. Juan Dagobert Chambi Sánchez. Hacer mención que cada ponencia tiene una duración de 25 minutos. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y luego de cada ponencia se aperturará los 5 minutos para que se absuelvan las preguntas dejadas por medio del chat. Asimismo, recordarles que deben registrar su asistencia de preinscripción para otorgar el respectivo certificado en el link del comentario fijado. Siguiendo con el, con, con el cronograma establecido, tenemos las palabras de apertura a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Manuel Quintanilla Chacón. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy afectuoso al doctor Michael Espinosa Coila, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ex alumno de, la, de nuestra Casa de Estudios, persona dedicada a la investigación, un hombre muy metódico y perseverante en seguir aumentando su conocimiento. Es el octavo, no, no noveno, como dijo la compañera que me presentó, me imagino que muy optimista. Ella va, sabe que va a continuar este seminario. Y también... Saludó a los, me imagino, a los, a, los, a los ciudadanos del hermano y estudiantes del hermano país de Bolivia, porque dijo buenas noches, todavía estamos acá en el Perú en horas de la tarde. Bueno, eh, yo quiero felicitar al doctor Michael Espinosa y a ustedes que continúan por esa senda. Es el octavo seminario de estudiantes de criminología. Yo ya estoy, tengo la suerte de participar, creo, inaugurar, en la tercera es la tercera oportunidad que estoy dedicando hace año y medio eh, me parece muy interesante muy interesante estamos revisando los temas y definitivamente voy a, me voy a después de inaugurar me, un, me voy a desvincular de ustedes un momento, me voy a la reunión de la facultad, estamos trabajando en un taller termino el taller porque quiero dar algunas indicaciones para una elección de jefe de departamento o director de departamento y luego mmm, estoy interesado en escuchar las, uh, las exposiciones del día que todas son muy buenas estaba mirando por ejemplo la necesidad de una política criminal para la prevención de los delitos eh, en el distrito judicial de Puno sí yo tengo un hijo muy joven que estudia acá, se fue a estudiar a Lima a la universidad y él viene acá cada vez que viene me manifiesta su preocupación, parece que él participa con sus amigos, pero me dice, papá, acá la gente se dedica a otras cosas y están permanentemente, no en la diversión, en la diversión. Muchas veces hay tipos de, de diversión que van cada vez eh, eh, mezcladas con situaciones que pueden ser dañinas para la salud y terminan en situaciones... Eh, finalmente, digamos, no deseadas para nadie, ¿no? Yo no, no, no me gustaría que los jóvenes anden por buen camino. Yo deseo que todos tengan éxitos en su actividad estudiantil, en su, la profesión que elijan, en la actividad que tengan, ¿no? Entonces, hay una preocupación indudablemente que acá hay bastante delincuencia. Como digo, producto de repente de mucha diversión. Y hay que ver qué podemos hacer, qué es lo que se puede hacer para mejorar la educación a los jóvenes, para comprometerlos en una situación de cambio, de estudio, ¿no? Porque preocupa. Ahora que vivimos momentos um, violentos, peor, ¿no? Uno se pone a pensar a dónde estamos llegando. Bueno, ojalá que el estudio ¿no? y la buena educación que den los familiares, en las escuelas, en los centros educativos, hagan de que los jóvenes se desvinculen y pueda disminuir sustancialmente... Eh, la actividad delictiva en nuestra ciudad el segundo tema que vi me parece muy interesante ¿no? se comenta eh, las normas que, se, que han servido de repente para dictar una medida de cohesión personal que es muy delicada gravísima, la última, la detención a la hija o decían hija adoptiva del presidente o cuñada ¿no? Es, hermana de su esposa pero yo no creo que haya esa guerra de dispositivos. Yo creo que lo que se quiere hacer es un comentario que dicen que han sido muy duros. Lamentablemente, en nuestro, y va relacionado con, el, con las otras exposiciones, ¿no? En nuestro país hay mucha situación mediática, presión, ¿no? Y además de que todo constituye delito y todo se, se está sobrecriminalizando, sobrepenalizando, ¿no? creemos que la solución es poner penas más drásticas el tercer tema, influencia dice del, del juicio mediático en la prisión preventiva y ponen un caso de un ex alto funcionario no de caer de, esto de un ex gobernador lamentablemente todavía creo que cuando empezó este el último mandato del, del gobernador regional, o mejor dicho del lado de, el, el último presidente regional que tuvimos electo, a eh, excepción de ese que va a empezar en enero, ¿no? El anterior salió primero, quedó el vicepresidente y yo todavía creo que estaba vinculado al Poder Judicial, le mismo me sido magistrado, y me comentaron la forma de actuar de, de determinada persona. No quiero hablar acá, no quiero adelantar nada y además no, no, no me corresponde, no puedo hacer, pero quedé muy decepcionado. Lo que ocurre normalmente, ¿no? Que imagínense que van eh, en una lista, ¿no? En los municipios, el alcalde, el primer regidor, y termina que de repente eh, entran intereses y pareciera que hay interés en que salga el alcalde para que se vayan renovando los carros por las personas que siguen. Terrible, terrible. Y eso ocurre también a veces a nivel de gobierno regional. Ahora se dice, ¿no? Que en el... Y, hay, y lamentablemente, ¿verdad?, en los últimos dos casos, ¿no? Un ex presidente que se fue a Canadá de embajador y ahí coordinaba con otras personas terminó siendo presidente. Después lo vacaron, lo sacan todo un problema, se abrió el Congreso, lo sacaron y pareciera que esto, o algunos creen que esto está repitiendo, ¿no? Que la presidenta actual habría actuado casi en forma parecida. Ojalá que no sea así, verdad que sería lamentable. Es, son situaciones que verdaderamente preocupan. Qué bien, ¿no? Que me analicen esos temas. Me gustaría escuchar si verdaderamente consideran que es la presión mediática o es que verdaderamente correspondía a ustedes, ya se van a dar cuenta, ya seguramente van a hallar curso conmigo sobre la investigación preparatoria, ¿no? Claro que ustedes creo que en el curso anterior ya llevan las medidas de cohesión personal, de ahí ustedes van a evaluar, seguramente van a recordar, había razón para que se edite la medida, pese a que la idea, es, la idea general es de que el el procesado se, se, se defienda o sigue el juicio en libertad. Pero acá se está haciendo cosas, bueno, ha variado y las como digo, cada vez las penas son más drásticas de tal manera que se puede dar lugar a que en muchos procesos los procesados terminen en, en el penal defendiéndose ¿no? o siguiendo el proceso. Y lo grave sería que al final se digan, ah, no, señor, salió inocente después de que estuvo tiempo en la cárcel, o le dan, lo declaran inocente, perdón, no salió inocente, sino lo declaran inocente. Y finalmente, van a tratar el, la criminología mediática y el populismo punitivo de la función legislativa. Sí, pues definitivamente el legislador pareciera que ahora actúan pues, de acuerdo a la presión, ¿no? Pasa algo grave, ¿no? Hay que, o pasan algo que ellos consideran grave. Todo se sanciona. Algún estudioso vino al Perú a dar una conferencia y decía, no quiero salir a la calle porque me da miedo, en el Perú todo es delito. Imagínense, imagínense que uno vaya en un paradero, esté distraído y de repente usted tenga la mirada sobre una dama, pero su mente esté en otro lugar preocupado con los problemas que tenga y alguien diga, me está acosando, me está mirando. ¿No? Alguien le puede hacer algún gesto de cortesía, puede confundirse con un acto de acoso y una situación de esas, ¿no? Sube a un, a un vehículo público en Lima, ¿no? El metropolitano y me da temor, cuando sube el metropolitano me alejo, me pongo, trato de estar lejos, de no chocarme con nadie. Puede ocurrir cualquier cosa y puede terminar en procesos penales. Bueno, temas interesantes, me parece que la criminología juega un rol importante en el derecho penal, sobre todo, bueno, en el tratamiento, en el conocimiento, en la explicación del comportamiento de las personas, en una serie de, de situaciones que son muy importantes para la aplicación del derecho penal. Me he extendido, ¿verdad?, en, en esta inauguración, van a disculpar. Nuevamente, felicitaciones al docente, doctor Espinosa cobra y a ustedes que están organizando este octavo seminario de estudiantes de criminología. Yo les deseo que al final sea un éxito, ojalá me gustaría leerle después las ponencias o que eso se resultara en un texto, estamos ya nos apoyar en la, como decano, como profesional, como docente, vinculado un poco a derecho penal, estaría ya estudiando a, de repente a coordinar con el docente para que esto sea realidad y pueda de repente hacerse alguna publicación. Nuevamente, felicitaciones y que este evento sea un éxito. Con estas palabras declaro inaugurado el octavo seminario de, de, de estudiantes de Derecho de, de Criminología ¿no? de la Universidad Nacional de la TIPA, de nuestra facultad. Muchas gracias. Expresamos nuestra profunda gratitud al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas políticas doctor Manuel Quintanilla Chocón por haber cedido el honor de participar en este evento y por haberse predispuesto para dar la apertura a este evento académico. De igual manera agradecer a todos ustedes por su presencia a los que están en la transmisión. Continuando con el programa establecido damos inicio a la primera ponencia a cargo del estudiante del sexto semestre grupo único de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al compañero José Luis Achata Mamani con el tema de la necesidad de una política criminal para, para la prevención del delito en de la provincia de Puno a cargo, de, a cargo del estudiante. Adelante, José Luis. Bien. Muchas gracias, compañera Rosy, y anticipadamente agradecer al doctor Quintanilla por sus palabras y darle crédito a este seminario de estudiantes de criminología de la, de la Facultad de Derecho. El tema que ocupó a nuestro grupo de investigación es el nivel de conocimiento de política criminal en los ejecutores y público dirigido para la prevención de delitos en el distrito de Puno. Bien, el, la metodología de investigación nos servimos de algunos instrumentos uh, como entrevistas y encuestas, también recolección de datos y recolección de información para la presente investigación. El contenido viene a ser el, primeramente el meollo de nuestra investigación, la política criminal, por otro lado también la ciencia criminológica como un conocimiento reciente y de una reciente acepción, por otro lado también la seguridad pública relacionada a la política criminal, también los lineamientos de la política criminal proporcionada por la CONAPOC o la MINJUS, también los análisis de los resultados de nuestras entrevistas y nuestras encuestas que realizamos y finalmente nuestra conclusión adicionándole algunas recomendaciones por parte de nuestro grupo de investigación. Bien, ahora pasemos a la política criminal. La política criminal mmm, mantiene, no, es una, no, no, no contiene un concepto unívoco, por lo tanto, doctrinariamente se puede este, percibir distintos conceptos, pero quien más autoría, autoridad tiene para presentarnos un concepto y proporcionarnos vendría a ser el Minjus, ¿no? quien, lo, quien lo definió como a la política criminal, diciéndonos que se ocupa de, de comportamientos socialmente reprochables a través de un amplio catálogo de medidas sociales, jurídicas, culturales, entre otras, las cuales deben ser lo más variado posible. <coughs> Por otro lado, un concepto más relacionado a nuestra realidad es y un concepto doctrinario nos proporcionaría Gilberto Ríos Espinosa, mencionándonos que la política criminal debe priorizar la prevención primaria, orientando las medidas hacia las causas del problema criminal para neutralizarlo antes que se manifieste, resolviendo las situaciones carenciales, criminogéneas, tales como educación, salud, trabajo, recreación, calidad de vida, etcétera lo que demanda un trabajo sostenido y multisectorial de mediano y largo plazo en la construcción y ejecución de estrategias culturales, económicas, sociales, etc. De esos vendría a ser mmm, conceptos de la política criminal y nos ayudaría a entender eh, lo que consiste una política criminal. Bien, la ciencia criminológica moderna. La criminología, como mencionaba anticipadamente, <coughs> es una... Este es de desarrollo reciente, y por lo tanto engloba y es, y al derecho penal, y el derecho penal se sirve también de la criminología. El derecho penal, por otro lado, se sirve de las políticas criminales. Esto en el marco del ordenamiento jurídico penal y también las normativas penales, mmm, eh, partiendo al legislador que la redacta, al juez que la aplica y a la administración penitenciaria que hace efectiva la decisión del juez. La seguridad pública. Mm, la seguridad pública está re directamente relacionada con las políticas criminales, ya que estas políticas criminales lo que buscan es evitar, este, prevenir los delitos en, en, en todo caso. Mm, sin embargo, la seguridad vendría a ser una acción integrada y articulada que desarrolla el gobierno en sus distintos niveles, regionales, locales y nacional, ¿no? con participación de, por parte del sector privado, también de la sociedad civil, y esta acción integrada y articulada estaría destinada a asegurar la convivencia pacífica, por otro lado, una, la seguridad pública es un, también un tema muy sonado actualmente, tanto que parece moderno y sin embargo este concepto es pilar en la construcción del Estado. Eh, también la seguridad pública es una brecha que falta cerrar y, y no solo se reduce al delito, sino también a la sensación de incertidumbre, de mantener la vida, la salud, la libertad entre otros derechos fundamentales de la sociedad. Los lineamientos de la política criminal. Los lineamientos vendrían a ser um, el, el camino que se debería seguir o las limitaciones para realizar una política criminal. En primer lugar, nos menciona doctrinariamente que la política criminal debería instrumentar medidas eficaces para la prevención del delito, mediante la diagramación de políticas globales de control social, es decir, de, disciplinariamente del comportamiento humano en sociedad. Y esto el Estado debe promover el desarrollo de los procesos de control social, y de las eh, atendiendo a las conductas desviadas antes y fuera del proceso penal. Por otra parte, también, eh, la política criminal debe, eh, debe, se debe integrar la política criminal al ámbito de la política en general del Estado. Y esta eh, se vincula con el objetivo primordial y, con lo, y complementario a esto de la acción de carácter preventivo, de lograr una mayor eficiencia, eficiencia en la investigación y persecución de los hechos ilícitos que se cometan. Esto está directamente vinculado en la, adop de la adopción de un sistema de enjuiciamiento criminal eficaz mmm, utilizado racionalmente no, y también inculcando los valores tutelados por las normas penales. Bien, ahora pasemos al Plan Nacional de Política Criminal desde la perspectiva del Consejo Nacional de Política Criminal, el CONACE. Nos menciona um, la ley 2987, la ley que creó el CONACE, el CONAPOC, el, el Consejo Nacional de Política Criminal, que para la, la elaboración de una política criminal existe una necesidad de un diagnóstico nacional para determinar las causas y factores que inciden en el nacimiento y expansión del delito. Esta, este diagnóstico se debe um, alimentar de indicadores, ¿no? como es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y por otro lado el, INE, el NBIS, el cual es la, la institución que nos proporciona indicadores sobre necesidades básicas insatisfechas por sectores sociales. A posterior a esta, este diagnóstico nacional, se establece directrices a nivel nacional, local, regional y local, siguiendo tres campos eh, o tres niveles de la política criminal. En primer lugar está la prevención, en donde se determina, por ejemplo, las causas del delito, se determinan los, los factores que inciden en la, en la expansión del delito y donde también contribuye con las autoridades locales la elaboración de eh, planes de prevención, evaluar el grado de cumplimiento de convenios internacionales de prevención, formular políticas y directrices en prevención. El otro nivel viene a ser la represión, en donde se propone políticas, eh, políticas a los diversos sectores involucrados sobre investigación del delito, se propone políticas a los diversos sectores involucrados en la ejecución de penas y medidas de seguridad, también contribuir en la, con las autoridades locales en la elaboración de planes de sanción delictiva y formular políticas y directrices en, en investigación y represión del delito. Y finalmente, eh, la rehabilitación o la resocialización, ¿no? en donde se elaboran propuestas legislativas sobre el sistema penitenciario, también se adecuan las normas del sistema penitenciario a la finalidad del Programa Nacional de Política Criminal. Y finalmente se formulan políticas y directrices en rehabilitación y, y reinserción del condenado. Bien, ahora pasemos a los lineamientos de acuerdo al Ministerio de Justicia implementados en la región de Puno en el Plan de Seguridad 2009 y en el Plan de Seguridad 2022 actualmente. Se establecieron... 12 lineamientos en la región de Puno en el 2009, en el Plan de Seguridad 2009, y en el 2022, siete de esos lineamientos uh, se, se negaron y ya no están como lineamientos. ¿no? Uh, por ejemplo, los lineamientos eran determinar las causas del delito, determinar factores que inciden en la expansión del delito, y contribuir con las autoridades locales en la, en la elaboración de planes de prevención, también evaluar el grado de cumplimiento de convenios internacionales de prevención, formular políticas y directrices en prevención, proponer políticas a los diversos involucrados sobre investigación del delito, proponer políticas a los diversos involucrados sobre la ejecución de penas y medidas de seguridad, también contribuir con las autoridades locales en la elaboración de planes de sanción delictiva, formular políticas y directrices en investigación y represión de del, del delito, elaborar propuestas legislativas sobre el sistema penitenciario y adecuar las normas del sistema penitenciario a la, fi, a la finalidad del Programa Nacional de Política Criminal y finalmente formular políticas y directrices en rehabilitación y reinserción del contenido. Este, y, y respecto al Plan de Seguridad 2022, como mencionaba, siete de estos lineamientos se han hecho de lado y por lo tanto consideramos, consideramos que estos lineamientos deben ser tomados en cuenta nuevamente en la actual política criminal del, del Plan de Seguridad 2022. Y esto se puede dar fe en los, en la, en los datos estadísticos, de la página web DataCrim, que comparte la base de datos del INEI, en donde nos menciona que las denuncias por comisión de delitos ha tenido un incremento en la ciudad de Puno durante el periodo 2018-2021, en donde Puno tuvo un incremento del 120 a 150%, es decir, en un 30% aumentó la tasa de delictiva, y hasta superaron los, los índices de delitos cometidos. Bien, mmm, por otro lado, también mmm, desarrollamos una encuesta a, a quienes ven de primera mano las denuncias o, o los delitos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es la institución de la Policía Nacional? Formulamos cuatro o cinco preguntas mmm, para saber su... El, sobre las políticas criminales que aplicaban y si conocían alguna política criminal en donde con relación a la frecuencia de ejecución el 39% asegura que, todos los, to, eh, que de todos los casos que se conoce siempre se aplica una política criminal y el otro 38% asevera que solo en el 50% de los casos se aplica una política criminal, es decir, solo a veces, y el 23% niega la ejecución de alguna política criminal, por lo tanto podría, eh, se evidencia que no se aplica en totalidad una política criminal específica, y tampoco se tiene conocimiento de alguna política criminal en su totalidad en la institución que ve de primera mano los delitos, ¿no? que es la Policía Nacional del Estado. Finalmente, mmm, el análisis e interpretación de resultados nos remitimos a los lineamientos de acuerdo al Ministerio de Justicia. Estos lineamientos que son, que deberían de estar en, en, la, en el plan de seguridad de 2022, y también, como había mencionado anteriormente, en el diagnóstico nacional sobre el, las medidas de prevención para desarrollar una política criminal. Primero tenemos el evaluar el grado de cumplimiento de convenios internacionales de prevención. Por otro lado, también formular políticas y directrices en prevención, proponer políticas a los diversos involucrados sobre investigación del delito, también proponer políticas a los diversos involucrados sobre ejecución de penas y medidas de seguridad. También contribuye con las autoridades locales en la elaboración de planes de sanción delictiva formular políticas y directrices en investigación y represión del delito, elaborar propuestas legislativas sobre el sistema penitenciario, adecuar las normas del sistema penitenciario a la finalidad del Programa Nacional de Política Criminal, formular políticas y directrices en rehabilitación y, re y reinserción del condenado. Estas, estos lineamientos se deberían de aplicar, según vimos, en, que el Ministerio de Justicia... Lo había puesto para que todos lo tomen en cuenta, todas las entidades y todos los gobiernos, todos los niveles de gobierno. Finalmente, la conclusión. Este, en el presente trabajo de investigación, trata sobre el nivel de conocimiento de política criminal en los ejecutores y, y público en general. Para la prevención de delitos en el distrito de Puno, ya que se configura como un problema principal para la prevención de delitos en nuestra ciudad de Puno. También en el trabajo realizado de, en el, de campo, hay distintas instituciones en donde recurrimos mediante documentos como el INPE, el, la, las oficinas del serenazgo, las comisarías y centro penitenciario de Llanamayo, en donde desconocen o prefieren no responder a nuestras solicitudes, ya sea porque carece de una política criminal o también porque desconocen del mismo. Y la finalidad de nuestro trabajo consiste en que a partir de los resultados obtenidos se implemente una política criminal actualizada uh, para la ciudad de Puno, conforme lo recomienda el Consejo Nacional de Política Criminal, um, de tal forma que ambos ayuden a evitar la comisión de delitos y evitar situaciones de riesgo e injusticia, y de esta manera tener un contexto socialmente inclusivo con crecimiento económico y ambientalmente sostenible en el tiempo. En el cuadro comparativo realizado de los dos alineamientos de acuerdo al Ministerio de Justicia y el Plan de Seguridad del 2009 en la ciudad de Puno, contenía los dos alineamientos sin embargo, en el plan de seguridad del 2022, el plan de seguridad actual, se descarta los lineamientos cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Eh, lo cual, eh, nuestro grupo de investigación considera que se deben tomar en cuenta para la implementación de una adecuada y eficiente política criminal. Finalmente, las recomendaciones que coincidimos mm, en las que coincide nuestro grupo es que se debe exhortar a nuestras autoridades a elaborar una adecuada política criminal en colaboración con los diferentes organismos gubernamentales que conlleven una estructura conforme determina el Consejo Nacional de Política Criminal asimismo, el desarrollo de leyes, de estrategias y proyectos que determinen una prevención en los delitos es decir, reforzar y prevenir por otro lado, también recomendamos que las políticas criminales deben ser de conocimiento de todas las entidades policiales y también de ciudadanos, donde las necesidades y el sistema de justicia sea para todos, sin excepción alguna, para el bienestar de ambos. <coughs> Eso sería por parte de nuestro grupo de investigación. Muchas gracias por su atención. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. Los que tengan sus preguntas, dejar en la caja de comentarios, por favor. Bien, eh, visto que no hay ni una pregunta, pasamos a la siguiente ponencia, que está a cargo de la compañera Nayeli Fanny Gómez Cornejo, el tema del Laufar como factor de la prisión preventiva en el caso de Jennifer Paredes. Agradezco el uso de la palabra a la moderadora y continuando con el tema de este seminario, octavo seminario de estudiantes de criminología. El tema presentado por mi grupo de investigación es el offer como factor de la prisión preventiva en el caso de Jennifer Paredes. Eh, el objetivo de nuestra investigación fue determinar si el offer como... Eh, definido como la persecución política o la judicialización de la política fue un factor para la determinación de la prisión preventiva en el caso de Jennifer Paredes. Eh, las, eh, para esto hemos realizado una cronología del caso, los instrumentos utilizados fue una revisión documental y la revisión de la información dada por los distintos medios de comunicación entre los meses de julio y agosto del 2022. Los términos clave del artículo son el timing político, el lawfare, el aparato judicial, la prisión preventiva, el doble reserva de la ley y el poder punitivo. El término central en el cual gira nuestra investigación es el lawfare, que significa el uso del derecho como un arma de guerra. Denota el abuso de las leyes y de los sistemas judiciales para alcanzar los fines estratégicos, militares o políticos. En palabras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el offer es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación del adversario político, combinando acciones aparentemente legales con la amplia cobertura de la prensa para presionar al acusado y su entorno, incluyendo a sus familiares cercanos, de forma que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo de esto es lograr que pierda el apoyo popular y que no disponga de la capacidad de reacción. Asimismo, otros autores definen como el lawfare como el uso del derecho que denota el abuso de las leyes y de los sistemas judiciales y usado como una herramienta que puede llegar a desestabilizar un Estado. Eh, sin embargo, el fair es mucho más que únicamente la judicialización de la política. Su potencial está en su aporte en términos estratégicos, diríamos en términos geopolíticos y geoeconómicos. Una guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno de lo que es el golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, utilizando o manipulando lo que son las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación, de tal modo que se mantiene una apariencia de legalidad, pero a su vez se inhabilita o se el repudio contra algún oponente político. El siguiente término es la prisión preventiva, una medida de coerción procesal cuya finalidad es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal y asegurar la ejecución penal y la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. A su vez garantizar una investigación, afianzar un enjuiciamiento debido de los hechos. El poder punitivo. En doctrina se utilizan distintas denominaciones para referirse al término de poder punitivo. Se, se le suele llamar derecho penal subjetivo, poder punitivo estatal o potestad punitiva estatal. En palabras de Ramírez de la Cruz, más tradicionalmente la ciencia penal, hablar de un derecho subjetivo de castigar que corresponde al Estado frente a los ciudadanos. Siendo así la potestad del Estado, que comprende la de criminalizar, de aplicar sanciones penales y de ejecutar las medidas punitivas impuestas. El sistema penal peruano se basa en la idea del poder punitivo. Este sistema, y este es un sistema que inflige castigo a los delincuentes por sus delitos. El objetivo de este es reducir los índices de criminalidad castigando al infractor. En la actualidad, la respuesta por qué el Estado ejerce la potestad punitiva debe tener su punto de partida en la concepción de Estado que impera. Hablamos de la presencia y vigencia de un Estado social, democrático y de derecho, en este sentido, se entiende que el fundamento del poder punitivo estatal hay que buscarlo en la constitución política. Más específicamente, ¿no? en, los, en los artículos 44, les establece que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de, de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general eh, que se fundamente en la justicia y en desarrollo integral y equilibrado de la nación. Eh, Pasaré a lo que es el análisis del loffer como factor de la prisión preventiva en el caso de Jennifer Paredes. Para ello debemos recordar que la prisión preventiva es una medida de coerción procesal cuya finalidad es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal, garantizar una investigación, afianzar un enjuiciamiento debido de los hechos y de asegurar la ejecución penal. Conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, una medida de prisión preventiva tiene los siguientes requisitos. Eh, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad. Y que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia es decir, el peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Estos elementos fueron valorados para establecer la medida en contra de Jennifer Paredes. Para el caso de la existencia de fundados y graves elementos de convicción, se le imputaron tres delitos, el delito de organización criminal, el delito de colisión agravada y el delito de lavado de activos. En el primero, el delito de organización criminal, en el caso de Jennifer Paredes, se indica que habría cumplido la función de de de la organización criminal encargándose de ofrecer la viabilidad de proyectos de saneamiento a alcaldes de diferentes localidades, con la condición de que empresas vinculadas a esta organización criminal se encarguen de formular el expediente técnico y la ejecución de la obra. Para ello, Jennifer Paredes se valdría de su posición de hermana de la primera dama, Lilia Paredes, y de su cercanía con el presidente de la República. Se señala también que la primera dama informaría sobre los proyectos negociados al presidente Pedro Castillo, bueno, al expresidente Pedro Castillo, el cual, contando con el apoyo del exministro de Vivienda, incluiría las obras en el decreto de urgencia 102 del 2021 para de esta manera garantizar su financiamiento. El delito de colusión agravada. Respecto a la imputación del delito de colusión agravada en contra de Jennifer Paredes, el juzgado afirma que concertaba las reuniones e ingresos de Hugo Espino a las residencias de Palacio de Gobierno para coordinar el direccionamiento de licitaciones públicas en beneficio de sus empresas. Así se advierte la presunta Comisión del Delito de Colusión en la de elaboración del expediente técnico del proyecto de creación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de Yumpe, um, Pengote y Tres Unidos del distrito de J Jalca y la provincia de Chachapoyas. Y el tercero, que es el delito de lavado de activos. Al respecto, a Jennifer Paredes, el se presunta coautora del delito de lavado de activos, quien habría obtenido ganancias ilícitas a través de licitaciones públicas fraudulentas. Eh, sobre este punto, el juzgado valoraba el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera 29-2022, el cual sostenía que te tenía identificados 28 depósitos realizados en el Banco de la Nación, entre los periodos de octubre a julio del 2022, por un monto de 91.970 soles. Eh, finalmente, respecto a la proporcionalidad de la medida de la prisión preventiva, se identifica que si su aplicación eh, sería idónea, necesaria y proporcional. En el análisis de este requisito se toman en cuenta los elementos de convicción sobre la presunta responsabilidad de Jennifer Paredes, por consiguiente, se considera que la medida es idónea ya que permitía asegurar la presencia de Jennifer Paredes en la investigación, así como en las posteriores etapas del proceso penal. De igual manera, la prisión preventiva resultaría una medida necesaria en tanto que no existiría otra medida menos lesiva que genere los mismos efectos. Pasando a relacionar todo lo mencionado con el offer eh, se debe tener en cuenta que existen cuatro dinámicas necesarias para la construcción de, de este término, que es el lawfer, la guerra jurídica. Primero está el timing político, la reorganización del aparato judicial, el doble rasero de la ley y los medios de comunicación masivos y concentrados. El timing político... Eh, se define como la elección del momento más adecuado para emitir una noticia que por lo general son presentados por un medio de comunicación o por el contrincante político implica esto que el caso judicial que está siendo utilizado como un arma se hace público en momentos en los que existe un podría existir un alto costo político para la persona o para los grupos que son desprestigiados el doble rasero de la ley eh, que se define como elegir, elegir seguir de cerca a unos e invisibilizar a otros o, o desestimarlos. Es decir, si bien pueden salir a la luz varios, varios casos de corrupción, se elige seguir de cerca solo a uno, eh, de tal manera que este sea el, el, el más visible en los medios de comunicación por, por la población. La reorganización del aparato judicial. Las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacio clave a técnicos, abogados, jueces, fiscales, vinculados al poder de turno para atacar al adversario político y o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de este. Las élites eh, del control del aparato del Estado eh, lo que hacen es atacar al adversario político mediante espacios es clave no designando a estas a personas como abogados jueces fiscales para que para prevenir situaciones hostiles y los medios de común el último eh, término parte del offer los medios de comunicación masivos y concentrados que operan como periodismo de guerra de modo transversal a estas dinámicas manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar a otros a la vez que manufacturan consentimiento sobre la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado. Eh, para ello se realizó un análisis a toda la información dada por los medios de comunicación, llamados los medios de comunicación masivos y concentrados, por ejemplo el grupo El Comercio de la familia miro Quesada, que concentra el 80% de la, de la propiedad de los medios de prensa escrita como son el diario Correo, Ojo, Perú 21, Gestión, el Trome, entre otros, y tiene parte de la propiedad del canal 4 de señal abierta y es dueño del canal N-Cable. Uh, otro de los medios de comunicación masivos tenemos a, a la visión en Perú, eh, a través del grupo ATV, que no solo posee medios de, de comunicación en, en el Perú, sino también al, alrededor de América Latina el Grupo RPP, el Grupo La República, eh, que en los medios de comunicación tenemos los televisivos, América, en La Prensa, La República, El Popular, Libero y los medios digitales. Eh, se elaboró un cuadro de los titulares de los medios de comunicación acerca del tema, eh, cómo ellos habían informado sobre el caso de, de la prisión preventiva de Jennifer Paredes. Por ejemplo, en fecha 31 de octubre de 2022, en el diario El Comercio aparece como titular Jennifer Paredes advierte en riesgo al proceso <coughs> tras excarcelación de, de cuñada de Pedro Castillo, en RPP, el 25 de octubre del 2022, Jennifer Paredes abandona el penal de Chorrillos tras fallo favorable del Poder Judicial. El, en La misma fecha, en el Diario La República, Jennifer Paredes, el Poder Judicial revoca prisión preventiva. El 24, en el Diario Gestión, revoca prisión preventiva contra Jennifer Paredes y ordena su excar excar excarcelación. El 24 de octubre, en el Diario El Correo, Jennifer Paredes revoca la prisión preventiva en su contra y ordena su carcelación. En este caso, eh, con el análisis de este cuadro, en donde podemos ver los titulares y las opiniones de los medios de comunicación que más circulan en el país, se infiere que los medios de comunicación, la República, Gestión y el Correo, informan de manera similar y objetiva, hablando tanto del caso de Jennifer Paredes como del alcalde Anguía con la única finalidad ¿no? de informar la, revo la revocación de la prisión preventiva. ¿Qué es la dominación de una gran parte del aparato judicial? Es cuando colocan técnicos referentes tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía y la Abogacía. Haciendo un análisis del, de la dominación del aparato judicial para este caso, la dominación del aparato judicial, en el caso de Jennifer Paredes, se dio más por la Eh, por la parcialización de la aplicación de la ley que de la reestructuración del sistema judicial. Si bien los cambios en los cargos de trabajo del aparato judicial no fueron los protagonistas, más no si lo fueron los vacíos legales y la violación de normas administrativas, notándose así el dominio del sistema judicial por un grupo de poder. Como conclusión, después de este análisis, eh, Llegamos a la conclusión de que ha, habido, ha existido realmente un timing político en, en el caso de Jennifer Paredes. El, como ya fue mencionado, el timing es la elección del momento pertinente para informar de algún tema este y de este modo captar la atención del, de la población. Este es presentado en distintas fechas, hechas por distintos medios de comunicación audiovisual, así como escritos, transmitidos a través de las distintas plataformas, las cuales han transmitido la información en el momento en que el suceso se encontraba en su clímax. Eh, por parte de nuestro grupo, estábamos convencidos de que la detención de Jennifer Paredes fue un punto de inflexión para el, todo el, el tema político en nuestro estado respecto al tratamiento de los conflictos sociales, ya que pone en manifiesto el mensaje amenazante de un Estado que busca disciplinar a través de la represión y la criminalización de los políticos disidentes. El modelo punitivo no resuelve conflictos y el Estado usurpa, confisca el derecho de la víctima. Como dice el doctor Zaffaroni, el exceso de poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal para resolver su conflictividad social pese a que se muestra convencido de que no hay argumentos racionales que permitan legitimar el poder punitivo, y aún viendo que todas sus características son negativas, rechaza cualquier pretensión de hacerlo desaparecer, incluso critica las diferencias y las diferentes variantes del abolicionismo y minimalismo penal, por consiguiente proyectos de sociedades futuras y por lo tanto inaplicables en una sociedad actual. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la compañera Nayeli Pani Cornejo. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. Bueno, esperaremos unos uno o dos minutos en cuanto surja alguna duda que quisieran hacer al ponente. Mientras tanto, voy presentando al siguiente exponente, que es el estudiante de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, Coque Vladimir Sakaka Kenayata quien como título de ponencia tendrá la influencia del juicio mediático en la prisión preventiva de funcionarios públicos, en el caso Agustín Luque Chaña. Bien, eh, ¿hay alguna pregunta? Ok. Compañero Coque Vladimir Cacaquenayata, te cedo el pase para que puedas disertar eh, la investigación que hicieron ustedes y en su grupo. Compañero Coca-Kenayata, puedes empezar. Eh, bien. Eh, primeramente buenas noches ante todos. Eh, el tema que vamos a exponer, o el tema que ha desarrollado mi grupo eh, sobre la investigación, es la influencia del juicio mediático en lo que es la presión preventiva de Agustín Lukashein. continúa bien eh, vamos a dar como una introducción al tema y primeramente lo que vamos a hablar eh, van a ser lo que es el juicio mediático y después desarrollamos también lo que son la prisión preventiva y después Vamos a conocer eh, los parámetros que hemos tomado de los 16 medios de comunicación. Ahora, primeramente vamos a hablar de lo que es el juicio mediático. Eh, siguiente diapositiva con no sé eh, no vamos a empezar Señor, eh, señorita organizadora, ¿le podría pedir que podría apagar mi cámara? Tengo una señal muy bajo, creo. No se preocupe, compañero. Continúe con su exposición. Eh. Listo, ya. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es la definición del, eh, del juicio mediático. Es eh, Según el autor de Guillermo Villalobos, eh, nos define ¿no? el juicio mediático como el conjunto de informaciones y opiniones que durante un determinado eh, tiempo se producen ¿no? en los medios de comunicación. Ahora, también nos dice que un juicio mediático, según si Ricardo Rodríguez, eh, refiere ¿no? que las personas a las que todavía no se les ha imputado un delito alguno, que ni siquiera ha reclamado ante el juez eh, instructor o aún cuando ya han declarado ante el, ante el juzgado encargado del de la investigación de los hechos denunciados, estas siguen siendo o perseguidas, acusadas, ¿no? Nos quiere decir que los medios de comunicación tienen una influencia bastante sobre las decisiones de los jueces, tanto en las sentencias como en las eh, presiones preventivas donde dicta, eh, donde... En lo que la vez de lo que lista Eugenio Raúl Safaroni, la criminología mediática está referido ¿no? a las personas mayormente se dejan influenciar Compañero Coque Sacacá, no se sé, te logra escuchar. Por los medios de calles, y toma el bueno, disculpen eh, ahora la interferencia. Eh... Tenemos problemas técnicos. A continuación, vamos a pasar al siguiente ponente para que el compañero Coque Sacaca logre solucionar sus problemas. El compañero Kokesakaka continúa con su ponencia. Mm -hmm. Bien, mil disculpas por los percances. A continuación, tenemos al estudiante de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, Juan Dagobert Chambi Sánchez, quien nos disertará con la ponencia que lleva por título Criminología mediática y populismo punitivo en la función legisladora del Perú. Adelante, Juan. Eh, bueno, muy buenas noches con todos eh, los presentes. Vamos a disertarles sobre el tema de criminología mediática y el populismo punitivo en la función legislativa del Perú. Esto no sin antes eh, mencionar eh, situaciones que son muy necesarias eh, dentro de nuestro país. Por ejemplo, hablamos de criminología mediática, hablamos de populismo punitivo, situaciones que sin duda diariamente están presentes a lo largo y ancho del territorio peruano y, y en la actualidad es mucho peor eh, con toda esta crisis política que se está presentando. Eh, esta crisis política que se ha venido presentando eh, es terrible, sin duda. Eh, este es un trabajo que ha sido elaborado por un conjunto... Eh, selecto se podría decir, porque hemos, nos hemos esforzado sin duda por realizar un trabajo resaltante. Entre ellos nosotros vamos a eh, hablar sobre nuestro tema, eh, para lo cual voy a presentar a los autores eh, quienes hemos elaborado el proyecto en sí. Eh, la señorita eh, Mamani Chipana Lucero Danitza, la señorita Choque Mamani Murillo Lidia, eh, la señorita Mamani Manzano Francisca, la señorita Arisaca Mamani Mariana Angélica, eh, en este caso eh, también el compañero Vilca Valencia Percy Oliver, eh, también la señorita Pilco Huanca Ada Delfina, eh, la señorita Rivera Catari Luz Clara, eh, también el compañero Mamani Condoribisto y mi persona Chambi Sánchez Juan Dagobert, que nos hemos elaborado este proyecto. Eh, con la finalidad de poder presentarles eh, acerca del tema de lo que es criminología y populismo punitivo dentro de la función legislativa eh, dentro del Perú en, o en el Estado peruano. Eh, voy a presentarles o vamos a hablar de esta manera. Eh, primero nos vamos a enfocar en cuáles son los conceptos que podemos conseguir sobre lo que es criminología mediática populismo punitivo y después vamos a ver esta misma situación plasmado en la investigación ya resultante de los proyectos de ley que hemos investigado para poder compararlos tanto con la doctrina, la jurisprudencia y de esta manera poder eh, dar a conocer si dentro de esta función legislativa del Estado se encuentra en sí presente tanto la criminología mediática co como el populismo punitivo. Eh, Bueno, eh, comenzando, nosotros hemos planteado la idea de que eh, nuestro Estado peruano, al ser un Estado que se encuentra inmerso en muchas eh, situaciones complicadas, conflictivas, eh, debe tener algún problema, un factor que pueda estar presente ahí. De ello es que para nosotros es menester hacernos esta pregunta de si habrá presencia de criminología mediática o populismo punitivo o a su vez también podría ser de criminología mediática y populismo punitivo dentro de la función legislativa del Perú. ¿Es cierto si se puede dar esta situación o no? Eh, para ello vamos a presentar el análisis del trabajo con el cual vamos a eh, dar a conocer si se puede encontrar la presencia de criminología mediática y populismo punitivo en la función legislativa del Perú. Definamos primero qué es la criminología mediática. Eh, la criminología mediática vamos a entenderlo desde el punto de vista en el que es toda aquella toda noticia en sí que se presenta eh, o que es presentado por medio de los, eh, en este caso, actores eh, comunicativos, a quienes vamos a llamar medios de comunicación generalizados en el país. Tenemos eh, multiplicidad de estos. ...y que estos medios difunden eh, conocimiento, información. Eh, en este caso, o podrías, esta información incluso está dividida en varias etapas. Podríamos hablar de información, de subinformación e incluso de desinformación por parte de estos medios. Eh, la criminología mediática es aquella en donde las noticias de esta información, subinformación o des desinformación... ...son las que eh, se ven proyectadas... No solo acerca de temas conflictivos, o, eh, en, no solo acerca de temas conflictivos, sino que estos mismos denotan la realidad existente. Por ello que nuestro autor eh, Alejo nos mencionaba que la realidad eh, es una muestra que da la criminología mediática, es decir, la muestra o lo que nos muestran los medios informativos. Eh, dentro de nuestro país y esa es la realidad que cada persona conoce eh, o cada persona que pueda ser vidente de estos medios eh, de información oyente tal vez eh, conoce sobre estos y que estos mismos se vuelven en su realidad. Eh, Zaffaroni nos define a la criminología mediática eh, eh, que nos dice eh, que esta es la que nos presenta un mundo eh, dividido entre buenos y malos en donde la única solu solución a los conflictos es de la forma punitiva y violenta, aún sabiendo eh, muy claro que esta forma punitiva y violenta debería de ser de última ratio, es decir, debería de aplicarse eh, después de haberse aplicado todas las medidas anteriores a esta, que sean menos conflictivas, menos violentas, menos drásticas con relación a esta. Sin embargo, la criminología mediática lo que hace en este caso es ver en sí esta forma punitiva y violenta como una solución y saltarse los demás procedimientos que deberían de seguirse acerca de la situación eh, con respecto a lo que eh, denota la realidad, ¿no? En este caso estamos hablando de que eh, la, el derecho penal es de última ratio y debería de ser aplicado como, eh, última, como, última, como último recurso para poder eh, solucionar los conflictos. Eh. Ahora vamos a hablar también de lo que es el populismo punitivo. Eh, el populismo punitivo eh, nos menciona que, eh, Bottoms, no nos menciona que el populismo punitivo eh, en su interpretación, lo describe como el modo en el que los políticos tratan de ganarse el interés de los votantes eh, por las actitudes y sentimientos predominantes. Eh, vamos a hablar aquí en sí del populismo punitivo que se ha originado eh, bueno, según la historia, se habla que se ha originado en los Estados Unidos, en donde eh, se vivía una situación de crisis eh, acerca de la eh, del incremento en demasía de los delitos que se cometían en ese país. Y cuál es la solución que le han visto los legisladores en este caso a esta situación? Pues agravar las penas eh, utilizando las opiniones populares, agravar las penas y de esta manera buscar un fin ideal El cual es reducir estos delitos que se cometen. Sin embargo, este es simplemente eh, un, un pensamiento onírico. Eh, vamos a hablar en este caso de que esos sentimientos predominantes, eh, ya sea eh, sobre el castigo del mal que se da en la sociedad, ¿no? Eh, partiendo desde el supuesto de que un mayor castigo tiene un efecto atenuante. Eh, también vamos a mencionar que plantea, lo que plantea el populismo penal, que no será un factor que explique por qué hay ciertas tendencias de reformas penales, sino las consecuencias de reformas particulares y el aumento de la pena. Eh, tenemos conocimiento de que el populismo punitivo es una fuente eh, que origina en sí el incremento de las penas. Eh, la agravación de estas y muchas situaciones que en sí solo generan más violencia con respecto al derecho penal. Eh, también nos mencionan o se menciona que eh, la criminología mediática es un instrumento que utiliza el populismo punitivo eh, para poder lograr su cometido, que en este caso es buscar el aumento de las penas y otras situaciones particulares que se presentan para poder eh, eh, hacer más violenta la situación de las leyes, y de esta manera buscar que esta violencia disminuya, eh, que esta violencia genere una situación en la que eh, los mm, la población en general se disuada de cometer los delitos. Eh, una idea muy onírica, sin duda. Eh, también vamos a mencionar eh, acerca de lo que... Eh, llamamos la una situación del populismo punitivo en la legislación peruana, eh, como hemos venido viendo, eh, el populismo punitivo utiliza la criminología mediática como un instrumento para lograr su cometido. Eh, por tanto, hablamos de que la situación política, no solo política, obviamente, jurídica, social, económica del país, está influenciado por este populismo punitivo. Ya que una vez eh, que eh, los legisladores captan la idea o eh, se centran en un conflicto que han encontrado, estos buscan la manera de solucionarlo. ¿Cómo? Por medio de una iniciativa legislativa que ellos tienen y de esta manera eh, presentar un proyecto de ley que pueda eh, en sí generarse como una ley futura. ¿no? Sin embargo, eh, dentro de nuestro país... Eh, por medio del análisis, nosotros captamos de que esta situación no se presenta de tal manera. Eso también vamos a mencionarlo un poco más adelante. Eh, es incorrecto creer que aumentando la punibilidad, como ya hemos mencionado, el populismo punitivo busca incrementar las penas, agravar los delitos, para poder reducir el número de crímenes que se realizan, eh, y por lo tanto, esto no es correcto. Eh, porque aumentando la punibilidad, ¿se podrá frenar la comisión frecuente de delitos? La realidad nos muestra que de ninguna manera la solución al problema es el incremento de las penas, eh, ya que eh, el delincuente no está interesado en sí en cometer un delito porque vea que la pena sea eh, elevada. En su mayoría de las situaciones, el delincuente ni siquiera tiene información de que si las penas son elevadas, bajas, altas, no está centrado en esa idea, o por lo menos la mayoría de los delincuentes hablando en este sentido. Eh, eh, sin alejarnos del tema también, vamos a hablar de que eh, la realidad nos muestra que de ninguna manera ¿no? esta situación eh, es la solución al problema, eh, por tanto se debe de dejar de insistir obstinadamente con esta estrategia y buscar eh, otro enfoque en el análisis. Eh, esto nos menciona eh, el autor Arrieta Ruiz. Eh, para, también nos vamos a centrar que esta idea es muy acertada con respecto a lo que, nos, a lo que hemos venido diciendo o hablando, porque eh, una solución más violenta en sí, lo que va a generar va a ser eh, situaciones más violentas, no eh, disminuir la cantidad de delitos, sin duda. Eh, también debemos de buscar que estas soluciones nuevas que vamos a plantear, que no sean violentas, ¿no? deben ser factibles y también acorde a las necesidades de nuestro país, sin olvidar eh, que nosotros somos integrantes de, de un Estado de Derecho. Eh, una, persona, eh, una persona al que, o al, el, al que debe cometer ¿no? un delito cuenta con el derecho a ser procesado por todas las garantías que el eh, sistema le otorga en este caso. Es decir, eh, no se podría discriminar ni a delincuentes ni a inocentes en este sentido, porque cada uno cuenta con derechos y estos derechos han de ser respetados sin duda. Eh, también hablamos sobre la flexibilización de, en, que se presenta en la actualidad estos eh, eh, eh, sobre la flexibilización que se presenta en la en la actualidad no eh, que los derechos eh, en nuestro país eh, que han sido legislados que están eh, presentes ahí eh, siempre han sido de manera, como se le podría mencionar, que estas situaciones son eh, en sí particulares generales en, desde un punto de vista. Sin embargo, estas eh, a medida que ha venido pasando el tiempo, han venido flexibilizándose en cierta medida y eh, es por ello que también mencionamos eh, que en la actualidad estos derechos se han venido flexibilizando en nuestra legislación para mostrarse como un mero formalismo o un simple eh, o por simple esteticidad, es decir eh, simplemente eh, situaciones que embellecen la realidad eh, dando eh, derechos que eh, deberían de ser para todos, digo deberían porque no lo son para todos y en ese sentido es que eh, tiene su carácter estético de adorno, es decir. Lo que debemos de conocer es cómo se crea eh, una ley dentro de nuestro país. Eh, vamos a mencionar cuál es el proceso. Eh, se, se sabe que las iniciativas legislativas eh, atraviesan por un proceso que finalmente lleva a permitir o no la creación de una ley, eh, pasando primero que estos proyectos de ley son presentados a la oficina de trámite documentario del Congreso de la República, prosiguiendo después que el proyecto de ley va al, eh, al oficial mayor del Congreso, es decir, se dirige a la oficialía mayor. Eh, después, eh, este pasa eh, eh, a eh, estar dentro del oficial mayor ¿no? del Congreso, eh, el cual informa al Consejo Directivo y redacta un documento denominado decreto de envío. Eh, este decreto de envío lo reciben las comisiones eh, en el cual eh, se realiza el primer debate interno, eh, que es obviamente realizado por los congresistas, eh, un grupo de trabajo especializado eh, eh, que, que conoce acerca de este proyecto de ley dentro de una comisión pertinente, obviamente. Ahora, la comisión emite un dictamen luego de 30 días útiles, contando desde la fecha que ingresó el proyecto de ley. Eh, esta, eh, este dictamen emitido pasa al debate en pleno de congreso para su eh, aprobación. Eh, el proyecto, una vez aprobado, pasa a la oficina especializada de la Oficialía Mayor, donde se redactará la autógrafa del proyecto de ley. Eh, y finalmente, cada ley aprobada por el Congreso es enviada también al presidente de la República para que, lo, para que éste lo promulgue dentro del plazo de 15 días. Eh, aunque está, eh, sin duda, eh, no es una obligación. El presidente no está obligado a promulgar la ley de forma automática, eh, en este caso pudiendo darse tres posibles escenarios, eh, que el presidente primero eh, promulgue la ley y por tanto este se publique, eh, segundo que el presidente pueda haber alguna falla y remitirlo de nuevo al Congreso y tercero que simplemente no haga nada el presidente y bien podría el Congreso en este caso aprobarlo por insistencia. Eh, y publicarlo. Y después, eh, como paso final, eh, eh, tenemos la publicación del, de la ley en el diario oficial del Peruano, en el cual, eh, pasado un plazo de 24 horas, entra en vigencia. Eh, este trámite o, este, o todo este proceso que se ha realizado, sin duda, es necesario para poder eh, tener leyes en nuestro país que tengan características de... Para que una ley sea eh, válida, no tiene que ser escrita, vigente y publicada. Eh, estos, eh, estas características que una ley tiene están presentes o se dan dentro de lo que eh, llamamos el proceso de la elaboración, formación de una ley eh, por medio del poder legislativo. Eh, ahora sí, eh, vamos a pasar a centrarnos más en el aspecto... Eh, interno de nuestro proyecto. Eh, tenemos la metodología, ¿no? Eh, hemos trabajado de manera descriptiva, eh, de un tipo no experimental, obviamente. Eh, tenemos un, eh, una población de 126 leyes, proyectos de leyes en este caso, de un total de 265 proyectos que se han eh, analizado a lo largo del eh, mes de octubre del 2021 hasta el mes de octubre del 2022. Eh, eh, también vamos a ver los proyectos. Disculpe, compañero Juan, tiene usted cinco minutos para culminar su exposición. Compañero Juan, active su micrófono, por favor. Disculpe, ya. Eh, de nuevo, eh, tenemos eh, complicaciones, vamos a decir, en este sentido. Cuando se presenta un proyecto de ley, eh, debería de tener características particulares. Estas, debido a que se emite un proyecto de ley que sin duda, tal vez en un futuro, vaya a ser emitido como una ley. Sin embargo, los proyectos de ley eh, denotan que no son así. Por ejemplo, hay muchos... Eh, o, sin mencionar ¿no?, de los proyectos que hemos mencionado. Eh, de los proyectos de ley que hemos tocado. Hay algunos proyectos de ley que proponen eh, eh, en este caso agravantes eh, nuevas, nuevo, nuevo, eh, en este caso, a, eh, agravantes a nuevos delitos. Incremento de penas, eh, que son exagerados, sin duda. Y que dentro de sus fundamentos jurídicos de hecho, también dentro de sus fundamentos jurídicos y sus fundamentos de hecho, se encuentran eh, fuentes eh, mediáticos, tal como dice una noticia de Panamericana. Una noticia de tal televisión, una noticia del diario exitoso. Eh, esas situaciones particulares que se presentan en muchos proyectos de ley son un caso eh, que a nosotros nos ha interesado y por tanto hemos desarrollado este, eh, este trabajo. Eh, hablamos de muchos proyectos así. Eh, en donde se presentan indicios no solo de criminología mediática, de populismo punitivo, sino que de otros factores más que no deberían de estar presentes ahí. Eh, esta primera tabla que nosotros mostramos eh, son los proyectos de ley en materia penal presentados por los partidos políticos. Actualmente eh, tenemos una crisis política, pero hace un par de semanas todavía teníamos... Eh, un eh, cómo se le podría decir una situación política eh, más o menos estable en donde se tenía la consistencia de que el partido político eh, que estaba dentro del poder era el partido de Perú Libre que era el eh, que en cuyo caso era eh, el que estaba dentro del Congreso no sus, eh, sus legisladores también en la presidencia el presidente Pedro Castillo eh, estos tenían eh, una gran un número eh, elevado de proyectos de ley que se han presentado, de los cuales sin duda ninguno se ha publicado, obviamente ninguno se ha emitido, eh, es decir, que ninguno ha tenido una vista eh, para que vaya a ser publicado. Eh, cabe mencionar también que eh, aparte del Partido Perú Libre, eh, los eh, dentro de otros vamos a considerar eh, lo que son escuelas profesionales, colegios profesionales, eh, es decir, todos aquellos que tienen iniciativa legislativa diferentes a los legisladores. En este caso, ellos también tienen un número, eh, un porcentaje elevado de proyectos de ley que se han presentado en, en un total de 19 proyectos de ley, los cuales equivalen a un 15.1 por eh, ciento y cabe mencionar también aquí que eh, el número de proyectos de ley presentados en sí están relacionados también con el número de legisladores presentes dentro del, eh, de los 130 congresistas eh, eh, dentro del parlamento o dentro del congreso. ¿no? Ya, la criminología mediática, esta segunda tabla nos habla sobre la criminología mediática en la función legislativa tomamos dos enunciados para poder definir la criminología mediática en la función legislativa, que es la fundamentación objetiva. ¿A qué nos referimos con fundamentación objetiva? Nos referimos a que los, las fuentes por las que se ha recurrido, se ha solicitado eh, o, o en este caso se ha tomado información para la elaboración de un proyecto de ley, sean con, eh, en este caso confiables, sean eh, objetivas, se podría decir en este sentido. Eh, de esta manera es que encontramos que eh, hay una carencia en la elaboración de, eh, en este caso, de los fundamentos que... Eh, mm en los cuales se basa un proyecto de ley presentado. Eh, es por ello que hemos encontrado esta siguiente eh, diferencia que se podría decir dentro de eh, los 126 proyectos en materia penal que se han presentado. 85 de ellos eh, sí están fundamentados adecuadamente. Sin embargo, 41 proyectos de ley tienen fuentes que no son confiables, que no son objetivos. Se podría decir incluso estos objetivos, por no mencionar, que están eh, elaborando o presentando proyectos de ley que no tienen ningún fundamento que pueda sustentar el proyecto de ley en sí. Eh, otro eh, enunciado también interesante es que eh, hemos encontrado la evidencia de criminología mediática dentro de estos proyectos de ley 82 eh, ...de los eh, proyectos de ley presentados... ...no presentan evidencia de criminología mediática... ...sin embargo, 44 de ellos sí presentan... ...y como eh, coincidentemente veremos... Eh, ...dentro de la fundamentación objetiva... ...hay 41 leyes... ...y dentro de, la, eh, de las evidencias mediáticas... ...tenemos 44 leyes... ...que eh, tienen criminología mediática... ...es decir, que esa relación se tiene ahí... ...los que no tienen fundamento jurídico objetivo... Tienen evidencias de criminología mediática porque han recurrido a fuentes mediáticos, es decir, a fuentes informativos tales como diarios, eh, en este caso videos tal vez, eh, noticias de algún eh, medio informativo, los cuales no pueden eh, utilizarse como fundamento para poder eh, elaborar un proyecto de ley. Eh, la tercera tabla nos muestra la situación del populismo punitivo en la función legislativa por el lado sustantivo. Vamos a hablar aquí del incremento de pena, de la disminución de pena, tal vez eh, la inclusión de agravantes, la despenalización y la penalización de nuevas conductas. Eh, tenemos eh, que dentro del recuadro eh, de incremento de pena eh, hay un número muy elevado acerca de este, porque sí se presenta. Y dentro de estas que, que se presentan, un 45.2% de todas las, eh, de las 126 proyectos que se han revisado tienen en, dentro de su eh, texto normativo del proyecto de ley eh, el incremento de pena. Es decir, este número es alarmante, esta cifra es alarmante sin duda, porque no se podría hablar de que hay una situación en la que hay un, una cómo se le podría mencionar, un equilibrio entre, eh, entre lo que es la criminología mediática y el populismo punitivo y también una realidad que debería de ser, en donde no debería estar presente lo que es la criminología mediática y el populismo punitivo. Sin embargo, estas cifras nos muestran lo contrario. Eh, eh, con respecto a la disminución de pena, vamos a ver que hay un número mínimo acerca de esto, porque solamente hemos encontrado de los 126 proyectos, un 7 ciento de los proyectos que hablan sobre la disminución de pena o regulan la disminución de pena de ciertas conductas o ciertos delitos que están tipificados en el Código Penal. Eh, también hablamos de la inclusión de agravantes. La inclusión de agravantes sin duda está ligado con el incremento de la pena. Eh, por ello también vemos un porcentaje muy elevado. El incremento de pena hablamos de un 45%. Ahora, la inclusión de agravantes hablamos de un 48%. Una cifra muy eh, estandarizada, se podría decir. Si hablamos de la despenalización, que en este caso vendría a ver más o menos con lo que es la disminución de la pena, también estamos dentro de una cifra muy equivalente. Mire, por ejemplo, en la disminución de la pena tenemos un 7.1%. En la despenalización tenemos un 6.3% de penas. Y la penalización de nuevas conductas, en los cuales estamos enmarcando eh, nuevos delitos que se están eh, incluyendo dentro del Código Penal o nuevas conductas que se han penalizado dentro de los delitos ya existentes. Estos son un 38.9%. Eh, sin duda, hemos eh, por medio de este cuadro, vemos que hay situaci una situación bastante eh, preocupante. Eh, con relación a lo que es el populismo punitivo dentro de, lo que, dentro de la función legislativa eh, de, en el Perú. ¿no? Eh, la cuarta tabla nos muestra sobre lo que es la situación del populismo punitivo en la función legislativa, este ya por el aspecto o por el lado procesal. Aquí vamos a hablar sobre los beneficios penitenciarios, sobre las penas accesorias, lo que es la si es que habla de la prescripción la presión preventiva, la colaboración eficaz y lo que es la detención preliminar sin duda son cifras menores las que estamos presentando eh, dentro de los beneficios penitenciarios por ejemplo eh, la mayoría ni siquiera mencionan los beneficios penitenciarios dentro de las eh, dentro de los nuevos delitos que tal vez estén presentando como proyecto de ley eh, otros también dentro de las penas accesorias, esto es eh, sin duda, eh, un, un porcentaje alarmante también. La mayoría de los eh, proyectos de ley que en sí han regulado nuevos delitos también agravan eh, otras conductas. Eh, en ello encontramos un porcentaje bastante elevado de un 31,7%. Eh, algunos proyectos de ley eh, mencionan lo que es la prescripción, sin duda, pero con un número muy mínimo. Eh, también hablan de la prisión preventiva. Pero tampoco existen, eh, se podría decir, el número de estos proyectos de ley es el mínimo. Es decir, un proyecto de ley, eh, una situación sin duda lamentable también. Eh, hablamos de la colaboración eficaz que sin duda también está muy ausente. Lo que es la detención preliminar también está ausente dentro de los proyectos de ley que se han analizado desde octubre hasta octubre de este presente año. Eh, ahora vamos a hablar de la quinta tabla sobre eso, lo que son los estados de proyectos de ley. Eh, para eso hemos mencionado anteriormente cuáles son las etapas de la elaboración de un proyecto de ley en el cual hemos visto que eh, se encuentran varias. Eh, dentro de estas, eh, los proyectos de ley generalmente se mantienen en el estado de comisión, en comisión, donde encontramos 112 proyectos de ley de los 126 proyectos, es decir, que, el, eh, que las iniciativas legislativas, los proyectos de ley que se han presentado, no están visionados para poder ser leyes, sino simplemente para poder calmar a la población de las, eh, en este caso, de los conflictos que se están situando. ¿Por qué decimos esto? porque un legislador toma conocimiento de aquel conflicto que se sitúa dentro de la población y la población le recomienda qué debe hacer. Y este, eh, eh, y este legislador lo que hace es presentar un proyecto de ley eh, para apaciguar a la población que está ahí pidiendo que se pueda, eh, en este caso, garantizar un derecho, regular algo o tal vez prohibir alguna conducta o incluso otras situaciones. Sin embargo, lo que el Congreso hace es, eh, en este caso, presentar un proyecto de ley para poder, eh, eh, sin duda, disminuir simplemente el descontento social y nada más. Los proyectos se quedan en comisión. Y, todo, y la mayoría de, de estas, dentro del, eh, de, dentro del periodo que hemos tocado o hemos analizado los proyectos de leyes desde octubre del 2021 hasta octubre del 2022, solamente se han emitido, se han publicado, se han publicado cuatro leyes en sí. Estas cuatro leyes eh, que hablan... Eh, Tres de ellas hablan sobre el incremento en sí eh, de las penas y una de ellas habla sobre eh, la disminución, eh, un beneficio penitenciario, se podría decir. Eh. Ya. Eh, todo lo antes mencionado, eh, vamos a decir que es una situación muy nueva porque no se encuentran trabajos... Relativos a este asunto que nosotros estamos divulgando en este momento, no vamos a encontrar o no hemos encontrado eh, trabajos de investigación referente con revistas, artículos, eh, monografías, incluso eh, trabajos eh, científicos de elaboración, ensayos siquiera. Hasta acerca de lo que es la función legislativa y su relación con el populismo punitivo y la criminología mediática. Por tanto, nosotros estamos aportando, aportando una idea nueva eh, con relación a esto. Ahora sí, después de todo el percance que nos hemos dado uh, a lo largo de esta eh, presentación, vamos a eh, dar a conocer nuestra conclusión... En ese sentido, vamos a decir que el populismo punitivo y la criminología mediática son eh, instrumentos utilizados por los legisladores de nuestro país a razón de las cifras obtenidas en los resultados, que, eh, que no son nada despreciables, sino que son alarmantes, preocupantes. Prueba de ello lo encontramos en los resultados de este trabajo, donde se observa que eh, de los 126 proyectos de ley, eh, que fueron presentados en materia penal, solo el 3,2% eh, fueron publicadas. Con esto se puede deducir que, la que los legisladores tienen el fin de apaciguar a la población, más no el objetivo de llegar a la publicación de las leyes que se presentan, ni mucho menos eh, evalúan las medidas que se a tomar, eh, que van a tomar, que vayan a tomar, vayan a ser eficientes. Eh, de todo el trabajo elaborado se desprende que el populismo punitivo es empleado como un mecanismo para frenar el delito a causa del incremento de conductas que dañan la sociedad. Debido a esto, los legisladores de los diferentes partidos políticos aprovechan la situación de este supuesto erróneo con el fin de incrementar su aceptación en la contienda electoral. Eh, muchas gracias, eh, muy buenas noches con todos. Agradecemos la ponencia del compañero Juan Aguero Sánchez. A continuación, pasaremos a la sección de preguntas. En la cual tenemos como primera pregunta, y nos indica Marcos Galván. Bueno, en un inicio nos hace un comentario, y posteriormente la pregunta. Y dice, Marcos Galván. Tengo una pregunta, quizá no sea una respuesta única o exacta, pero invita al diálogo. El populismo punitivo hace ver a la sociedad como una víctima que sería direccionada por los medios y sería estafada con la sobrecriminalización. Sin embargo, la sociedad también tiene sus propias sensibilidades, preferencias, costumbres, etcétera, que, que expresan cierta vocación para aceptar o rechazar ciertas corrientes o ideas. Sobre ello, pregunta Marcos, ¿ustedes consideran que la sociedad peruana es una sociedad históricamente punitiva? Te cedo la palabra. Ya, en ese sentido, eh, sin duda es históricamente punitiva. Siempre se han venido esa manera de, eh, de buscar eh, apaciguar a la población por medio de, eh, de violencia, se podría decir, de, de este... Eh, como es bien sabido desde eh, tiempos eh, remotos, incluso teníamos eh, una, una drasticidad dentro de la eh, del control social que se presenta, ¿no? Eh, sin ello, bueno, con ello mencionando también eh, la historia en donde se nos decía que incluso nuestros antepasados, los incas, tenían ciertas costumbres eh, punitivas en sí, los cuales estaban basados en principios que era el Amazúa, Mayuya, Amakeya, los cuales en sí tenían sus propias consecuencias al no ser cumplidas. Es decir, que desde siempre se ha venido eh, teniendo esa idea de que eh, eh, lo punible es lo que genera la disminución de esas conductas que son también... Eh, antisociales, asociales o incluso antisociales en sí, que se van contra, eh, contra la sociedad y el orden público, se podría decir, ¿no? En ese sentido. No sé si mi respuesta satisfazca la pregunta que realizó. Eh, muchas gracias, compañero Juan. A continuación tenemos otra pregunta que nos hacen llegar y es del compañero Brian Arcecama, que nos indica... Y felicita, e indica y dice, excelente presentación. Su pregunta es, ¿cuál es el rol activo de los derechos humanos frente al populismo punitivo? Adelante Juan. ¿Cuál es el rol activo de los derechos humanos frente al populismo punitivo? Eh, un apartado en donde mencioné que eh, en sí eh, los derechos se encuentran presentes. Sin embargo, estos no son ni siquiera cumplidos. Eh, se menciona incluso que estos son eh, cosméticos, por tanto son adornos, se podría decir. Los legisladores, eh, al momento de tomar en cuenta eh, eh, las opiniones públicas, las situaciones que ellos perciben no toman en cuenta los derechos fundamentales incluso los derechos que se puedan estar que puedan estar presentes y esto se evidencia o se fundamenta se basa en nuestra investigación porque sin duda eh, hemos presentado que hay un número un porcentaje elevado de proyectos de ley que no tienen una, una fundamentación que es eh, necesaria para que un proyecto de ley pueda ser correctamente eh, eh, en este caso evaluado por dentro de las comisiones y que estos mismos sean eh, posteriormente publicados, ¿no? Y que puedan, y que puedan ser eh, futuras leyes. Sin embargo, esto no se da, sino que simplemente lo que hacen nuestros legisladores es tomar eh, una situación conflictiva, plantear una solución sin tomar en cuenta las consecuencias que vaya a tener eh, sus... En este caso, eh, los proyectos de ley que vayan a mencionar, tal es el caso, por ejemplo, de esta ley eh, o de este proyecto de ley, que es la ley eh, 1872-2021 del Congreso de la República, que dispone la obligatoriedad de la prueba psicológica para contraer matrimonio con el propósito de reducir los índices de comisión de delitos por violencia familiar. Sin duda es absurda poder... Eh, pedir una prueba psicológica para contraer matrimonio, el matrimonio es un derecho fundamental o es un derecho que se presenta ¿no? y que eh, esta prueba psicológica tenga que impedirlo. Y no quiere decir que alguien eh, que tal vez tenga algún problema psicológico es el que cometa generalmente los delitos eh, de, de violencia familiar. Esta, eh, por ejemplo, este proyecto de ley no tiene fundamento alguno y tampoco se está velando por los derechos de aquellas personas que tal vez tengan esos problemas psicológicos simplemente los están excluyendo eso sería sin duda eh, hablar de que es eh, de los derechos eh, que, de los derechos en sí no hablar de, lo, de que los derechos no tienen un matiz eh, importante dentro de la, de la elaboración de los proyectos de ley por lo menos eh, en un sentido en, en este caso, etiológico de un proyecto de ley? Esa sería mi respuesta a la pregunta. Eh, muchas gracias, compañero. Eh, sin embargo, tenemos una pregunta más. Y nos indica el compañero Henry Lipa y nos dice, ¿Hubo estudios que revisaron proyectos de ley en materia penal en relación al populismo punitivo y Criminología Mediática? Eh, por ejemplo, vamos a mencionar eh, el proyecto de ley, eh, de ley 1767-2021 del Congreso de la República, que es un proyecto de ley que incluye la castración química, como pena complementaria en los delitos contra la libertad sexual. Eh, en este proyecto, o este proyecto busca incrementar todas las penas que... Eh, bueno, en este, en este proyecto busca no en sí eh, generar lo que es una consecuencia drástica, que es la castración química, pero ¿bajo qué fundamento? No tiene fundamento. Lo que menciona es que eh, se ha tomado fuentes mediáticas, medios de información... Eh, nos dice que eh, dentro de, eh, de las noticias que ha presentado Panamericana Televisión, se encuentra un, eh, un análisis estadístico en el cual hay muchas víctimas acerca de eh, delitos eh, de, eh, contra la libertad sexual. Este es su fundamento prácticamente, la cantidad de delitos que se presentan eh, eh, con, eh, contra lo que es la libertad sexual y sin duda basado en un, eh, una situación tal vez exagerada porque está presentando a un medio eh, de comunicación como fuente para poder elaborar su proyecto de ley eh, sin duda podría ser aceptable sin embargo la castración química es una situación en donde eh, que vulnera no solo los derechos fundamentales de muchos sino que también genera más conflicto y también más violencia eh, este proyecto por ejemplo presenta en sí lo que es eh, Características de criminología mediática utilizando fuentes mediáticos. Ahí se presentan las características de criminología mediática. Ahora, si hablamos de populismo punitivo, eh, muy bien es sabido que dentro de la población general la, eh, es bastante cometido los delitos contra la, la libertad sexual. Por tanto, el pueblo, en su ignorancia, que a mí me gustaría llamarlo, piden situaciones en donde se incrementen las penas para que estas penas próximamente apacigüen a los delincuentes a no poder cometerlas o a no cometerlas. Y esta idea es absurda, sin duda. Eh, ahí también se presenta, eh, en ese proyecto de ley, por ejemplo, se presenta esa situación que sin duda está relacionado con el tema que es criminología mediática y populismo punitivo. Ahora, tenemos eh, aquí otro proyecto de ley eh, en el cual eh, esta ley incorpora eh, el artículo 200 eh, el artículo 200A en el Código Penal, eh, mediante la cual se tipifica el cobro de cupos como, eh, como terrorismo extorsivo y aplica sanciones drásticas para su erradicación, que también tiene fuentes mediáticas. Eh, también tenemos otro proyecto de ley el cual propone modificar el artículo 195 del Código Penal que sanciona la pena de eh, que sanciona con cadena perpetua a lo que son los receptadores quiénes son los receptadores nosotros bien sabemos que eh, son aquellos aquellas personas que eh, adquieren productos bienes eh, de lo que es otro delito estos son los receptadores y quiere eh, con este proyecto de ley quieren implementar cadena perpetua a aquellos receptadores que hayan eh, adquirido los de, eh, en este caso los productos después de la comisión o, o los bienes que provengan de la comisión del delito de robo agravado, por ejemplo, el secuestro, la, extors la extorsión, eh, la trata de personas eh, o incluso el trabajo, trabajo forzoso. También tiene fuentes bastante mediáticas porque toma en cuenta lo que es la televisión y lo que es eh, fuentes como el diario exitosa. Eh, para poder fundamentar, según ellos, eh, la situación que ellos están presentando. Eh, ahora, eh, también hay otras, eh, otros proyectos en los que, eh, por ejemplo, en este, que es eh, un proyecto de ley que agrava eh, los delitos relacionados con, con la corrupción. Para ellos, eh, según ellos, ¿no? Para eliminar la corrupción en el Perú. Eh, y y saben en qué diario se fundamenta, en el diario El Correo, eh, para poder decir sus fundamentos acerca de este delito que se está cometiendo. Eh, sin duda es eh, bastante elevado los números de proyectos de ley que se han analizado y que tienen fuentes mediáticas, también tienen características, eh, en este caso de, eh, de populismo punitivo, eh, y como bien hemos visto, solamente de los 100 eh, eh, 26 proyectos de ley en materia penal que nosotros hemos analizado, los cuales nos han interesado para la elaboración de este trabajo, eh, solamente cuatro de esos eh, 126, proyectos de esos 126 han sido, eh, en sí, han terminado todo el proceso de elaboración de una ley y han sido publicados y son vigentes actualmente. Eh, esto, no nos, esto nos quiere dar a conocer que eh, el Congreso en sí eh, está buscando o está presentando proyectos de ley que no tienen fundamentos, no tienen sustento, no, no cuentan con, las, eh, con los requisitos necesarios para poder eh, estos llegar al fin a ser una ley. Eh, y por ello también diríamos que eh, los proyectos de ley, que en muchos de los proyectos de ley, ¿no? En respuesta a lo que nos ha preguntado, se encuentra lo que es la criminología mediática y el populismo punitivo dentro eh, de estos, eh, dentro de, de lo que es la función legislativa que cumple el Congreso de la República. Eh, esa sería mi respuesta. Bien, continuando con la última pregunta, este Frank Edmundo Lazo nos pregunta, ¿qué, propone, ¿qué propones tú frente al populismo punitivo? ¿Se debe actuar en a derechos fundamentales? Eh, sin duda, estamos eh, frente a una situación en la cual el populismo punitivo, utilizando la criminología mediática, no genera situaciones, eh, o en este caso genera la idea en el legislador de que aumentando las penas, agravando los delitos, creando nuevos delitos, este legislador va a poder evitar la comisión de esos delitos que se están presentando, o la, o la mayor comisión de esos delitos que se están presentando. Eh, una idea errada, sin duda. Eh, por ello es necesario que los legisladores, eh, eh, desde nuestra opinión como grupo, hemos venido analizando de que, sin duda, es necesario que eh, los legisladores tengan información acerca de, mínimo ¿Cómo elaborar un proyecto de ley? Porque hemos analizado proyectos de ley que sin duda tienen dos páginas en los cuales ni siquiera mencionan cuáles son los fundamentos objetivos para poder presentar ese proyecto de ley. Simplemente mencionan que hay cierta cantidad de, de delitos que se están cometiendo con relación a, a, o en cierto lugar, y vamos a plantear esta, esta solución. Cadena perpetua para aquellos violadores. Punto. Eso es todo. Eh, ¿Se podría hablar de un proyecto de ley en ese sentido? No, señores. Eh, en relación a, a la pregunta más en el que nos está realizando, ¿no? eh, me parece muy prudente que primeramente nuestros legisladores, en este caso, deberían de tener el conocimiento suficiente para poder eh, ser congresistas, ser legisladores. Eh, eso en primera. En segunda, me parece que... Eh, eh, el grado de conocimiento que la mayoría de la población maneja es también un factor influyente por tanto, eh, como a todo como a todo conflicto y como casi todos también lo mencionan es la educación la solución eh, esa sería mi respuesta Excelente ponencia compañero Juan Goberto. a continuación reanudaremos la exposición de el tema de influencia del juicio mediático en la prisión preventiva de funcionarios públicos, el caso Agustín Luque dirigido por Tokio Redmir Zacacapinay. A continuación favor. De acuerdo, gracias. Buenas noches. Eh, bien, ante todo buenas noches, eh, mil disculpas por el caso sucedido y vamos a continuar con lo que es la exposición ¿no? de, de lo que es la influencia del juicio mediático en la presión preventiva de Agustín Luquecheña. Ahora, eh, como una introducción vamos a dar que vamos a hablar de tres temas, no en este caso vamos a hablar de lo que es juicio mediático, de lo que es la presión preventiva, y vamos a hablar a la última parte de lo que es la metodología en donde nosotros sí hemos trabajado y nos hemos centrado más en los medios de comunicación. Ahora, eh, acá vamos a hacer algunas definiciones de lo que son los juicios mediáticos. Eh, nos dice Guillermo Villalobos, eh, define al juicio mediático como el conjunto de información o opiniones de que durante un determinado tiempo no se produce en los medios de comunicación. Y como también el juicio mediático, según el, el, el Ricardo Rodríguez, refiere que personas a las que todavía no se les ha imputado delito alguno, que ni siquiera han declarado ¿no? ante el juzgado instructor, o aun cuando ya han declarado ante el juzgado encargado, de la investigación de los hechos denunciados, están siendo perseguidos y acusados. ¿Qué nos quiere decir en este? Nos dice que la, la opinión del, de lo, o la información que dan a conocer los medios de comunicación eh, crean ¿no? ciertos eh, desgustos en lo que es en la población. Entonces, ellos juzgan uh, sin, uh, sin saber antes, eh, sin tener un conocimiento previo, ¿no?, de, de un delito que ha cometido o que lo que ha sucedido. Entonces, ellos hacen, eh, hacen o juzgan ¿no? a las personas. Ya, ahora eh, vamos a hablar de lo que es la influencia de los medios de comunicación en lo que es la justicia. Ahora, ¿cómo es que los medios de comunicación influyen bastante en, la, en las tomas de decisiones de la justicia? o en las decisiones que, que digita lo que es el juez. no En los medios de comunicación a veces informan ¿no? que tal sujeto ha, ha cometido un delito de violación, por ejemplo. En ese delito de violación, digamos, el juez lo libera a lo que es el al, al, al que ha cometido, ¿no? Entonces los medios de comunicación eh, lo, lo, lo diltan o de, al juez de que ha, no ha hecho, o de que ha, de que ha incurrido a lo que es la corrupción o de que no ha hecho la buena aplicación del derecho, en este caso. Entonces, en la medio, en los medios de comunicación tienen bastante poder, ¿no?, en lo que son las decisiones de, de los jueces que pueden tomar en lo que es la sentencia. Y ahora vamos a pasar lo que es al tema de presión preventiva. Eh, nos, eh, nos dice el profesor Víctor Cubas nos señala el profesor Víctor Cubas, ¿no? Que la presión preventiva es una medida coercitiva, ¿no? De carácter personal, profesional y excepcional, ¿no? Que dicta el juez de investigación preparatoria, ¿no? Con, eh, en contra de, una, de un imputado, mediante la cual se restringe ¿no? la libertad individual ambulatoria para asegurarnos los fines del proceso penal, aunque siempre limita lo, los supuestos de la ley, ¿no? Previa. Ahora, este, ¿con qué intención se dicta lo que es la presión preventiva? El, el, hay tres casos bastante importantes ¿no? a las cuales se refiere. Uno es asegurar la, presen, eh, la presencia del culpable, del inculpado durante el desarrollo del proceso penal. Otro es garantizar una exitosa investigación eh, de los hechos atribuidos al imputado. Y el otro es garantizar la futura ejecución de la pena. Ya, ahora vamos a pasar a lo que es la... La metodología, ¿no? La parte en que nosotros no nos hemos centrado bastante. Eh, ahora, para, para hacer esta investigación, nosotros hemos tomado 16 medios de comunicación. En estos 16 medios de comunicación hemos tomado no dos eh, diarios ya bastante reconocidos, ya sean nacionales y regionales. Eh, vamos a mencionar en este caso, hemos tomado los medios de comunicación La República, Los Andes, Sin Frontera, Correo, Popular y entre otros, ¿no? Que unos, unos tras otros también se repiten, ¿no? Con la información que saca, ¿no? Día a día. Entonces, por ejemplo, de la República o de los Andes hemos tomado tres o cuatro veces, pero son de días diferentes, ¿no? Eh, Estas noticias que hemos tomado, o los diarios que hemos tomado, son referentes al tema de presión preventiva de Agustín Luque Chayna. Ahora, la detención de Agustín Luque Chayna ha sido por el delito de colusión agravada. ¿no? Pero no, nosotros no vamos a hablar de lo que es el tema de, de, de lo que ha cometido el delito, ¿no? sino que vamos a hablar de cómo los medios de comunicación han informado sobre su detención de lo que es Agustín ¿En ¿Los medios de comunicación se han utilizado lo, lo, o se han basado en lo que es el manual, eh, el manual del periodismo según la UNESCO o no, no? Entonces nosotros vamos a dar a conocer de que si los periodistas han estado adecuándose a su información o se han alejado. Ahora, los métodos que hemos utilizado es el método analítico. A través del, de este método realizamos un análisis detallado de la población, ¿no? Y los instrumentos eh, que hemos utilizado es la observación directa y el análisis documental de los 16 diarios que hemos tomado, ¿no? Ahora. El siguiente que vamos a hablar, eh, acá vamos a hablar un poco de la definición, ¿no? La, de la emisión del juicio mediático por los medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación eh, constituyen no solo un instrumento social, ¿no? Sino que además forman un pilar fundamental en un sistema eh, propagandístico, ¿no? Orientado, orientado a operar sobre la opinión pública. Según esta información, la población también tiene la noción, la idea, ¿no? de qué es lo que está pasando día en día. Los medios de comunicación tienen ese poder, ¿no? De informar, o De, de informar, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en tal sitio, en tal circunstancia. Entonces, y eso dan a conocer y la población tiene esa información y según eso la población también juzga. Ahora, eh, eh, pasamos al... a lo que son los parámetros, ¿no? En este caso, eh, también hemos tomado 11 parámetros de lo que, son, de lo que es el manual del periodismo de la UNESCO. Eh, de hecho, que hay bastantes, pero nosotros consideramos que estos 11 son los fundamentales. Y esto lo hemos tomado, eh, lo hemos comparado también ¿no? con la información que han dado estos 16 medios de comunicación sobre el caso de Agustín Luquechaña. Eh, primeramente, eh, primera tabla lo que tenemos... Es una información general, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar variables, ¿no? El variable e en donde nos dice que sí emiten juicio de juicio mediático, y el variable n es donde no emiten juicio mediático. Y estos los vamos a trasladar al porcentaje. Por ejemplo, de los 14 informaciones, o de los 104 información que hemos tomado, eh, sí emiten ¿no? lo que es el juicio mediático. Ahora, el, el otro restante, el 72%, no imita lo que es el juicio mediático. Ahora, esto lo hemos llevado al porcentaje, ¿no? Que el, el 59% de medios de comunicación sí emiten en juicio mediático y el 41% no emiten juicio mediático. Ahora, esto es toda esta información lo hemos plasmado en lo que es el, una interpretación general, ¿no? En, de que, en lo que decimos, ¿no? Los juicios mediáticos influyen negativamente, ¿no? En las personas. Y es. Y en especial se puede ver ¿no? que influye en la vida política de las personas, no como es el caso de Agustín Luquechaña. Estos juicios mediáticos pueden definir la vida de una persona, ya que ello genera nociones, opiniones negativas. Y esto puede llegar ¿no? a nivel local, y regional y nacional a través de los medios de comunicación, como los que son radio, televisión. Así también ¿no? en las redes sociales que en este tiempo están bastante utilizados y están influyendo bastante. Ahora sí, pasamos ¿no? o vamos a analizar uno por uno lo que son los parámetros. En este caso vamos a analizar 11 parámetros. Eh, empezamos, empezamos por lo que es el parámetro 1 en donde nos dice, ¿no? El periodista reporta acusaciones en contra de una persona sin tomar cuenta los fundamentos jurídicos de su defensa. ¿Qué nos quiere decir? Esto nos dice que si los medios de comunicación tienen una información tanto de la defensa o solo, o recorren a, o recorren a la información eh, de lo que es la parte fiscal en este caso. Entonces nos dice que en esta parte... Eh, cuatro ¿no? de las 16 publicaciones analizadas de diferentes medios eh, no reportan acusación en su contra de una, en, de una persona sin tomar en cuenta los fundamentos jurídicos de su defensa, ¿no? es decir, ¿no? sin emiten juicio mediático, los cuales eh, representa el 25% del total de medios analizados, mientras que el 12 de las 16 publicaciones se reportan si acus sí reportan ¿no? acusaciones en contra de una persona sin tomar en cuenta los fundamentos jurídicos de esa defensa es decir no, no emite juicio mediático los cuales representa el 75% que se muestra ¿no? en lo que es en los porcentajes ahora en este caso ¿no? los medios de comunicación no solo deberían divulgar ¿no? la información que ellos creen conveniente recurrir ¿no? a, una, a una sola parte sino que eh, también deben de tener una información de la parte afectada para luego dar a conocer para, para luego llegar ¿no? a un consenso y después dar a conocer lo que en realidad está pasando. Ahora, lo cual eh, no se observa ¿no? en los medios de comunicación, ya que adelantan juicio a, a, en base a información que les parece conveniente o que ellos creen que es pertinente informar, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el, el parámetro 2 en donde nos dice que el periodista presume sus publicaciones cuando aún existen aspectos que deberían ser comprobados. En este caso, eh, los periodistas a veces adelantan informaciones, ¿no? Pero estas informaciones aún no están corroboradas, tienen que estar corroboradas. En este caso nos dice que en 9 de las 16 publicaciones analizadas, eh, sí, de diferentes medios, sí presumen ¿no? hechos en su publicación. Cuando aún, no, eh, cuando aún estos no están comprobados. Mientras que las siete de las 16 publicaciones analizadas no presumen hechos en sus publicaciones, cuando aún estos no están comprobados. Es decir, no, no emiten juicio mediático, los cuales representan el 44% eh, del total de los analizados. Ahora pasamos a lo que es el parámetro 3, y hablamos... Eh, el periodista utiliza fuentes humanas por simple eh, entusiasmo de dar una primicia. Eh, en este caso, ¿no? los medios de comunicación en particular, el periodista no debería de utilizar ¿no? fuentes humanas por simple entusiasmo de dar una primicia, ya que solo así cumpliría ¿no? con el parámetro de no utilizar fuentes humanas para dar una primicia, lo cual se observa en los medios de comunicación. Eh, nosotros hemos considerado que es que un periodista eh, utiliza ¿no? fuentes humanas por el simple entusiasmo de dar una primicia causaría daños significativos a lo que es una vida política en este caso por ejemplo de agustín luquechaña entonces podemos ver que eh, el 5% de estos eh, se utilizan no o sea se han recorrido a estas fuentes humanas y el otro 11% no ha recorrido estos eh, se basan o lo llevamos a lo que son los porcentajes, un 31% sí, el otro 69% no. Ahora pasamos a lo que es el parámetro 4, eh, en donde el periodista se enfoca en una indignación en particular, o sea, descripciones o, descrip descripciones o adjetivaciones criminales al periodismo. En este caso, ¿no? Los medios de comunicación deben de informar tal como es, ¿no? Por ejemplo, Agustín Luque ha incurrido lo que es en la colusión agravada, nada más. O entonces, Hay muchos casos que en los, los diarios informan de, de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el gobernador de Puno robó tanto, ¿no? Eh, o el ratero de gobernador eh, Puno, algo así, ¿no? Entonces, eso es... Eh, o sea, esos periodistas están incurriendo en lo que es una discriminación, una adjetivación a lo que es el, el político. Entonces, si, si tiene que informar ¿no? en eh, los diarios, tal como el, la detención o la fiscal indica, ¿no? Pero ahí también analizamos otro, otro punto en donde lo, los medios de comunicación eh, dan a conocer eh, o esa información para que la población, no más o menos para llamar la atención de la población. Es otra parte, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Que, eh, que en total, eh, el 12% o el, o el 12 de medios, el, el 12 del total 16 de los 16 medios de comunicación que hemos analizado, sí se enfocan, ¿no? En lo que es una indignación particular. Eh, y el otro 4% no. Entonces... Esto representa en el porcentaje el 75%, el otro el 25%. Ahora pasamos al parámetro, lo que es el parámetro 5, en donde el periodista cumple eh, las fases, period los fases del periodismo de investigación para una adecuada redacción de la noticia. En este caso, la mayoría de los periodistas sí cumplen ¿no? con lo que son las fases. ¿no? Primeramente, tener una, los índices de la noticia, ¿no? después la redacción, la publicación. Entonces, todos los medios de comunicación en este cumplen al 100%, ¿no? en este caso. Ahora pasamos a la siguiente, al siguiente parámetro, es el parámetro 6, ¿no? en donde eh, eh, nos dice que el periodista, el periodista se sustenta en fuentes de informaciones fidedignas, en muchos casos, las informaciones que dan a conocer los periodistas eh, no tienen una fuente proveniente, ¿no? Solo que dan opiniones nada más. Y en este caso nos dice que los periodistas sí deberían de, de tener fuentes, ¿no? Ya, en este caso eh, tenemos que... Eh, se puede observar ¿no? que en, las, en la segunda figura, aquí el total de 16 medios de comunicación analizados, eh, que representan el, 60, el 63% de ellos, los periodistas no se sustentan en fuentes o, o informaciones fidedignas, y que solo el 38% del total de los periodistas sí se sustenta en fuentes de informaciones fidedignas. Ya, ahora pasamos al, al siguiente parámetro... Eh, que es el parámetro 7, eh, ¿el periodista cumple la obligación de informar y exponer sus argumentos con objetividad? ¿No? Eh, en este caso, nos decimos ¿no? que todo periodista tiene la obligación de informar ¿no? con objetividad acerca de la situación judicial de las personas sujetas a un proceso judicial, y así como también, ¿no?, se ven obligados a exponer los argumentos del proceso, para que el público conozca, ¿no?, todas las versiones como de las autoridades y de los hechos que se condujeron. Ahora, aquí... Eh, el total de 16 de medios de comunicación analizados, el 56% de ellos, los periodistas no cumplen ¿no? con la obligación de informar y exponer sus argumentos con objetividad. Y solo el 44% del total de los periodistas sí cumplen con la obligación de informar y exponer sus argumentos con objetividad. Y ahora pasamos al siguiente parámetro, que es el parámetro 8, en donde... Él nos dice que el periodista resguarda el derecho de la presunción de inocencia. Eh, eh, en este caso, los periodistas no tienen que hacer unas publicaciones bastante afirmatorias, ¿no? Siempre, eh, en cualquiera detención o cualquier delito que había cometido, primeramente se tiene que presumir. Porque si hay una sentencia o donde ya el caso se ha judicializado, entonces en ahí es donde ya podrían afirmar, ¿no? De la detención que se les ha hecho. Ahora, en este caso, decimos, ¿no? que 10, de los 16 medios de comunicación analizados, 7 de ellos sí resguardan lo que es el derecho de presunción de inocencia. Ahora, es decir, ¿no?, no emiten juicio mediático. Eh, represent, esto, representado en, eh, en el, eh, esto representa el 44%, ¿no? Y 9 de ellos no resguarda el derecho de presunción de inocencia, en el cual sí emiten juicio mediático. Ella representa el 56%. Ahora pasamos al siguiente parámetro, que es el, el parámetro 9, ¿no? en donde el periodista debe revisar información judicial del caso cuando la información divulgada lo requiere. Nos dice que... Si la información que dio a conocer un, una periodista, y esa información sí si necesita acceder a las fuentes judiciales, el periodista tiene que hacerlo y está en la obligación de recorrer, de recorrer a lo que son las fuentes judiciales. En este caso podría ser el Ministerio Público, la defensa del parte agravada, o también está la policía en ahí. Entonces, para dar a conocer o para sustentar esa información que ha da dado el medio de comunicación, está en la obligación ¿no? de corroborar con lo que es la parte judicial. Entonces, decimos que en el parámetro 9, ¿no? 9 de las 16 publicaciones analizadas de diferentes medios de comunicación se revisan la información judicial del caso, ¿no? cuando la información divulgada lo requiere. Es decir, no se emite juicio mediático, los cuales representa el 56% del total de medios analizados, mientras que 7 de las 16 publicaciones no revisa la información judicial del caso, cuando la información divulgada lo requiere. ¿no? Es decir, no emite juicio mediático los cuales representan el 44% del total de las publicaciones. Ahora pasamos al parámetro 10, en donde nos dice, ¿no? El periodista realiza publicaciones en desmedro del particular, agravando su situación política. Eh, eh, en ello podemos observar ¿no? que algunos periodistas realizan publicaciones en desmedio del particular, ¿no? en el cual se agrava su situación política, ya que del total de los 16 medios de comunicación, el 63% realizan publicaciones en desmedio del particular. Pero en primer lugar debemos señalar ¿no? que todos eh, debemos respetar a, lo que es la, a, la, a la persona, inclusive por cualquier situación en que se encuentre. Así también, ¿no? No, ¿no? podemos poner adjetivos o calificativos. Este podría afectar bastante en lo, en, lo que son, en lo que es a su vida política, en lo que es el caso de Agustín Luquicheña. Ahora pasamos a lo que es el parámetro 11, en donde nos dice, eh, el periodista cambia la perspectiva de la información. En, muchas, eh, en muchos casos, eh, cuando se da a conocer una información, se podría... Eh, Cómo se, se podría distorsionar esa información, ¿no? Puede ser la información que tiene que dar a conocer el periodista tiene que estar sustentada. Entonces nos dice, que podemos decir que en la, en la figura del, del medio que hemos analizado, el el, en el 81% de ellos, de los periodistas, cambian ¿no? la, que es la perspectiva de la información y del total de los medios de comunicación. El 19% no cambia lo que es la perspectiva de la información. Ahora, consideramos ¿no? que el periodismo de investigación al momento de comunicar... Genera, ¿no? Un alto porcentaje al cambiar la perspectiva de la realidad en los medios de comunicación, que hicieron alusión al caso de Agustín Luquechaña. Se ve reflejado en las noticias, ¿no? Eh, en el titular trata de dar a conocer un titular expreso, pero cuando uno lo lee al fondo de la noticia, eh, esta es diferente, ¿no? Pues en el titular exagera y muchos mucho de, de, mucho de los medios que hemos analizado trata de cambiar lo que es la perspectiva del hecho. Por ello, genera una mala información. No, por eso decíamos que en el titular tiene que ir más, eh, la, la información o el titular tiene que ir algo preciso y no tiene que ser muy mundana, ¿no? Entonces, porque en, ese, en esa parte de que si la, la, el titular es algo mundana, la información que da con la población, entonces más o menos que la población no entiende bien sobre el caso, entonces se podría... Eso da, da molestia a la población, ¿no? Entonces, eso perjudica lo que es en la vida, en la vida política de Agustín Luque. Eh, ahora vamos a llegar, ya analizando todo esto, hemos llegado a las conclusiones, ¿no? Eh, hemos hecho dos conclusiones, ¿no? Primeramente, analizando el juicio mediático, eh, concluimos, ¿no?, que algunos profesionales eh, de la comunicación se desligan de la información objetiva y, por ende, esta deja de ser verídica, ¿no? Y esto hace que la sociedad quede con una idea tergivizada y e incluso errada y equivocada. Es así que la política... Es así que... Es así que en la, en la investigación eh, nos propusimos ¿no? analizar el caso de un político, porque consideramos que... La política eh, es el ámbito más importante de influencia mediática, el caso del exgobernador de Agustín Luque. Es un claro ejemplo ¿no? en el cual se puede observar que algunos periodistas solo se basaron en supuestas afirmaciones sin antes tener una fuente confiable, lo que es una sentencia. Eh, de modo tal que al inicio algunas, persona, algunas personas le calificaron de, cul, de culpable por expresiones concluyentes de los periodistas y otros de inocente. Segundo, ¿no? Los medios de comunicación, al, al tener el derecho de estar informado de los hechos, de la realidad, concluimos, ¿no? Que ha determinado que la operada justicia. De los operadores jurisdiccionales se encuentran emitiendo eh, resoluciones que acogen pedidos de presión preventiva alejados del, del orden normativo. Las informaciones que se des, eh, desprenden de los medios de comunicación se forma una opinión general ¿no? sobre la realidad. Muchas veces estas opiniones eh, son las eh, generadoras de influencias en las decisiones judiciales. De acuerdo al caso, tiempo, el lugar y otros factores que determina, ¿no?, lo, lo, la, para la resolución. Y eso es toda nuestra exposición. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del compañero, porque se... A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Bien, al, al visualizar que no tenemos ninguna inquietud, pasaremos a dar las gracias. Mm, bien, con cierta pesadumbre eh, damos por culminado el octavo seminario de criminología que lleva por título Análisis criminológico y populismo punitivo, sin, a, sin dar antes las gracias a, a personas que fueron piedra angular para el desarrollo de este seminario. Eh, damos las gracias al doctor Manuel Quintanilla Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la doctora Rosario Viviana Canal Alata, directora de la Unidad de Responsabilidad Social, al doctor Michael Espinosa Coile, a los ponentes y al público en general. Muchas gracias por, por su asistencia, eh, damos eh, muchas gracias por la proactividad, por el compromiso hacia la comunidad universitaria y a la sociedad en conjunto, ya que con estos espacios impulsamos a la mejora en el pensamiento crítico de cada individuo y, consecuentemente, a la mejora de la humanidad. Muchas gracias por su asistencia.